Que nos vamos a tomar el día a, a lo bueno, ¿eh? vamos a intentar tomarnos el día happy, que vamos, tenemos que hacer un gameplay, sorpresita, sorpresita, porque veo que... Vamos a ver cómo va la comunidad, a ver qué es lo que lleva votando, por, por lo pronto la comunidad lo tiene claro, un juego del Game Pass, y en Twitter, eh, a ver, en Twitter han puesto con un 50% el Game Pass, así que estaban las otras opciones eran retro Game Pass eh, otro, diga cual eh, o de mi, de mi biblioteca vamos, de, de juego así que vamos a ir rapidito con, con alguna gente que me ha contestado como por ejemplo Richard Candía dice, si eres un canal si haces un canal si haces un canal tóxico debes atacarlos a todos, yo no, no hago un canal tóxico Richard, perdona que te diga ahí te eh, Y lo de amigos, dejémoslo en puntos suspensivos, que estamos en las redes. ¿eh? La, la peor forma de eh, antiproductiva para que crezca tu canal, porque como no van a hablar bien de tu canal, hablan mal de ti, pleitos tengas y los ganes. Ahí dejo yo la maldición a toda esta gente. Bueno, pues amigos, pues hay una cosa muy interesante en el mundo de los videojuegos que nosotros estamos en Toxic Game Channel. Yo soy Tox Gamer y bienvenidos al mundo de los videojuegos. ¿Cuál va a ser la futura consola de Xbox? ¿Se llamará Series Z? Como ya vienen diciendo desde hace un montón de tiempo. Hemos visto en muchas ocasiones este vídeo. Mírenlo, mírenlo un momento. anda. Pues que increíble, es ¿eh? increíble. Eh, esto lo hizo un fan. Él, eh, en, Bueno, lo, lo haría mucho antes, pero se publicó un 20 de enero del 2021. Esto se hizo viral, todo el mundo lo vio. Igual que también vieron, vimos el mando este hecho también por un fan de cómo sería o cómo debería de ser que parece, muchas veces me da la impresión que los fans saben realmente cómo le gustaría eh, que fueran los mandos, cómo fue, que como fuera su consola. Algunos tienen mucho arte, hay que reconocerlo. Bueno, qué mágicos son los números. De 364 a 366 en un solo momento. Qué curioso momento, justamente cuando bloqueo a richard pero antes de seguir con richard candía mmm, vamos a hablar de eh, las encuestas que he hecho sobre el gameplay de hoy Perdón. sobre las encuestas que he hecho sobre el gameplay de hoy y ha salido como ganador en tanto las dos eh, el game pass vale pero vamos a quedarnos con la de youtube porque a la de twitter todavía le queda pues unas cuatro horas para que termine la, la encuesta y nos servirá la respuesta como como el resultado del gameplay de mañana eh, richard candia eh, comentó eh, si haces un canal tóxico debes atacarlos a todos y crear mucha polémica me pregunto qué tan productivo es un canal tóxico entra pasta o eso o es solo amor al arte Amor al arte es lo que hacen muchos tuiteros que no cobran nada y se dedican a hacer memes. Amor al arte es, entiendo yo, que todo aquel que hace las cosas de gratis, según la manera en la que lo estás diciendo. Luego otra cosa es, eh, al principio dices si haces un canal tóxico no yo no he hecho un canal tóxico yo he hecho un canal de videojuegos que se llama toxic game channel la historia de por qué se llama toxic game channel viene porque a todos los que somos de Xbox y esto el que más o el que menos le caiga bien o no le caiga bien sabe que es por por eso eh, y de ahí también lo del Vengador Tóxico. Lo que pasa es que con el Vengador Tóxico no quiero tener problemas. gamer sin embargo, ya es un nombre ya un poquito más... Es un nombre más propio. Mientras que el Vengador Tóxico, pues si alguien me va a buscar... Como al principio, pues no me encontraba. Decía, oye, pero ¿has visto mi vídeo? Ahí, esto que a tu amigo le dice, ¿has visto mi no lo está buscando venga, y me sale la película pues eso es lo que pasa cuando intentas hacer un chistecito eh, a veces te puede salir bien y a veces te puede salir mal y, y claro como la gente estaba todo el día diciendo que éramos unos tóxicos todo esto por el salceo de, de ya sabemos ciertos youtubers y digo yo pues bueno, pues si nos llaman tóxicos, pues nos llaman tóxicos pollo pues soy tóxico. Y ya está. Y punto. Y nada más que por eso. Pero el, ta, el canal está lleno de gameplays. De eh, vídeos hablando sobre la. De, del fotorrealismo. De los engines. Eh, es decir, de los, de, de los programas para desarrollar juegos. De productos tecnológicos. Está lleno de gameplays. Vuel vuelta a repetir lo mismo. Pero está los gameplays y los eh, pequeños gameplays. O los short shortplays. Están los análisis. Están eh, los videoblogs. Está la serie de Stay of the Kai. O sea, tú no has visto un vídeo de mi canal en tu puta vida. Tú eres un acosador de esta gente al que le arde y tiene que venir a, sol a soltar esto si haces un canal tóxico debes atacarlos a todos y crear mucha polémica Me, dándolo o sea esto no lo está preguntando esto lo está afirmando o sea vengo y te insulto si tú haces un canal tóxico debes atacarlos a todos y crear mucha polémica te equivocas te equivocas en todos los sentidos primero esto no es un canal tóxico se llama toxic game channel es lo único tóxico que tiene el, el nombre segundo eh, atacarlos a todos bueno eso de ir el yo contra el mundo pues como que no va muy bien pero a la gente de vuestra edad mental seguramente sí porque vaya tela Vaya tela entre 20 y 35 o más. ¿Cómo vais de la azotea? Eh? ¿Cómo vais de la azotea? Tú, que ya estás bloqueado, no puedes ver ya nada, ya ni puedes ni siquiera comentar. No eras ni siquiera un suscriptor. Es que es lo que estoy diciendo. Y ahora, justamente, cuando he bloqueado a este tío, va y se suman dos suscriptores. ¿Pero qué os estáis creyendo? Que vais, a llevar, que vais a ganar esto, estáis en una guerra perdida. Y donde van a caer mucha gente que por desgracia no debería de caer. Así que la próxima vez, ya, ya se ha cogido a Mexican Gamer, no os preocupéis, no era un angelito. Pero el día que caiga un inocente, ¿qué? El día que, que alguien os duela, ¿qué vais a hacer? Estáis cayendo todo, es que estáis cayendo todos. Y ojalá, ojalá caigáis todos, de verdad, ojalá caigáis todos. Ojalá, porque para lo que hacéis, de verdad en Twitter, es decir, creando guerras de consolas de chichinabo y toda esa mierda pues mira, para eso iros a vuestra casa, iros a, al aire libre como dice Miguelito Miguel Ángelo ¿Eh? que se da una vueltecita y se tome un, una cervecita para despejar un poquito la cabecita y piense en otra cosa que no sea eh, Natalia ni el vengador tóxico Y que se lo diga a su amigo Tejo y su amigo el Capitán Plátano también. Le diga a toda su gente, oye, mira, vamos a parar, que así... Y yo creo que, por lo menos por mi parte, desde luego, por mi parte, se acaba. Y yo lo que juro, lo cumplo. Ahora, si vais a estar todos los días... soltando una perlita contra mí, buscando las cosquillas, pues entonces vais a, a tener eh, un plato, no, doble plato de sopa. Y así no se puede vivir, ¿verdad? Y menos ya de camino para la Navidad. Hombre, hay que tener un respeto y, y no solamente a vuestras familias, también a la mía. Deja de tocar... Eh, los sostenidos y los bemoles, los sostenidos y todo ello Richard Candía ha muerto Mexican Gamer se le ha pillado en cuanto a Richard Candía sé quién es ahora lo investigaré un poquito más mientras tanto me voy a poner a jugar a un juego del Game Pass como bien dice el público que sigue, sigue este canal no por desde luego por vuestros por vuestras tonterías, en fin que nos vemos en el siguiente Toxic Game Channel hoy mismo en el gameplay vamos a ver a qué vamos a jugar hasta la próxima